Vamos Manito en la casa, Manito en la casa, Manito en la casa, Manito en el estudio uh. Estoy comprometido tarde, noche y mañana Estoy comprometido tarde, noche y mañana Si quieren hablar conmigo, vengan para otra semana Si quieren hablar conmigo, vengan para otra semana Ahí está el mañín, así se dice acá, ¿no? Mañín El lunes me voy de farra, el martes cristianamiento La segunda Dale, dale, dale, dale El viernes cumpleaños Mi negra, la negra mía El viernes cumpleaños Mi negra, la negrita mía El sábado y el domingo Me voy para la pulpería El sábado y el domingo Me voy para Canal 7 Compadre dándose de parra, soy el primero. Por eso aquí en mi pago me llaman el parrandero. ¡Qué lindo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Qué lindo! Que sigan los aplausos para el en este programa eh, del 25 de mayo Los vamos a invitar a los chicos a, a que vengan aquí sí. con nosotros Julio, ser libre, hola, y háganse presentes en el día ¿Cómo, están? Gracias, ¿Cómo por estás? Venir. gracias por venir Mirá, desde va? San Luis tenemos el placer está, De recibirlo sí, Pago tranquilo y de buenos amigos muy bien. muy bien, como nuestra querida amiga Perla Claro, claro esa también es puntana La Perla ah, de San Luis La, perla de San Luis. la el, perla de San Luis Qué bonito tenerlos por acá, muchísimas gracias por venir Sobre todo en esta fecha tan importante sí, Donde nos gusta banda. acompañar con, con nuestras costumbres ¿no? Y en San Luis, eh, hago la corrección En San Luis es la Perla a ah, la perla. A ah, la perla, la, muy bien. No, la r sí. <risa> eh, sí. es como así. Es como sale con una hacha, así. Ah, la perla. Claro, una perla. <risa> y a veces a esa se le escapa el yo también. Eso es de. Claro, y no. Yo, yo, yo, como medio. Yo, yo, yo, debe yo. ser una perla. perla. Debe tener algún. Medio trucha, la perla. Una perla trucha, tenemos sí <risa> <es trucha>. ser <risa> <risa> Ahí está es miti porteña ya. miti puntada allá, mi ahí y y y allá salen bien. las I y las F amontonadas Ay. y entonces algo a <risa> y bueno a chicos qué placer enorme recibirlos muy pronto van a estar visitando Mendoza nuevamente en una gira que están haciendo el, ¿no? el, comienza el 4 de junio en San Luis Ajá. y el 12 ahí nomás el próximo fin de semana en el Teatro Independencia feliz tímida ah, oh, ¿no? sí, sala ¿no? para sí, hacer una presentación hermosa. estamos bueno. muy felices con eso en, en nuestro regreso a los escenarios Ajá. hace dos años y medio que no actuamos por la pandemia estuvimos claro, ahí eh, en un parate bastante grande sí, sí. Uno, uno de nuestros integrantes De hecho un gran hermano, amigo, mm. compañero de la vida eh, Partió a una estrellita ah, Víctima mira. del COVID Así que Tremendo. también es parte de la gira uh -huh. y, este, y, y también parte de lo, del proceso Que nos llevó volver a, uh -huh. a juntarnos Volver a tocar uh -huh. Así sí. que hace dos años y medio y, y volvemos a reencontrarnos con el público en esta gira el 4 en San Luis, el 2 en Mendoza, el 18 en San Juan uh -huh. y el 25 en Villa Mercedes. Una gira bien cuyana que nos trae acá al Teatro Independencia, que es un desafío enorme para nosotros. Que es la sala, te digo, máxima que tenemos vos? en los sí, mendocinos, sí, ¿no? Sí. Es muy, muy prestigioso de tantos artistas Unas, han pasado por esas tablas, sí. ¿no? Que, todo un uh -huh. orgullo, ¿no? Una sola vez una sola vez tuvimos ¿Ah? la posibilidad de tocar ahí y bueno, y nos quedó ahí el bichito dijimos, vamos ahí, Hay vamos que a volver, ir a Hay que volver. Sí. y bueno, más en, en honor a este compañero que vos nos comentabas que, que perdieron durante la pandemia, bueno fue algo que le pasó a todos los artistas, tener uh -huh. que, que parar, ¿no? Sí. Eh, sí. sus giras sí. y conciertos que tenían programados, pero bueno ustedes también con ese componente emotivo de que uno de, de los algarrobas ya, ya no está con nosotros. Claro, vamos a venir el 12 a un lugar que por eso queremos agradecerle públicamente a la gente de sala. Sala, uh -huh. A la gente de, que nos ha dado una mano enorme, una atención maravillosa, eh, los técnicos, la gente de la organización, bueno, la, a nuestra productora Marcela que trabaja con nosotros y a todo el pueblo mendocino que uh -huh. nos espera, todos tenemos, tenemos un vínculo muy fuerte con Mendoza, uh -huh. de hecho Ahora. yo soy hijo de mendocinos, Puntano hijo de mendocinos. Bien. Y, y todos tenemos cuyanos en claro. y tenemos integrantes. Mendocino. Claro, ahora ahí. tenemos cada vez más Mendocino. Cada el... vez más Mendocino en <risa> la mano. Nos vamos entrando, sí. sí, nos vamos metiendo sí, en los mendocinos. Sí, se nos sí, están ahí. <risa> <risa> ¿eh? Por ahí puede ser la gran nación de Cuyo. ¿eh? Oye, puede <risa> ser ojo, ojo, ojo. otra revolución. Así como la <risa> <risa> Chicos, ¿y qué Me expectativas encanta. tienen para este show, esta vuelta a los escenarios por Cuyo, esta nueva gira? ¿Volvemos? Sí, sí. Y bueno, muchas. Muchas, porque primero, que es en estos dos años, pasan, pasan muchas sensaciones. Desde. Primero decís, bueno, estoy como descansando, porque uh -huh. tuvimos 20 años nosotros de, de carrera Muchísimo. previo claro. uh -huh. a, más o menos al, vale. al inicio de la pandemia. No, ya estábamos en los 20 años de trayectoria. Uh -huh. Entonces, por un lado nos vino bien como un descanso, uh -huh. pero después del descanso casi inmediatamente empiezan las ganas de volver, Totalmente. o las ansiedades, o pasan muchas cosas. Entonces, uh -huh. bueno, nos reunimos, dijimos, eh, hicimos de alguna manera esta especie de luto con, con Sergio, uh -huh. que que nos costó mucho a todos, no lo podíamos asumir muchos y bueno dijimos un poco por él, por todos y por el proyecto en sí eh, uh -huh. trabajemos de nuevo y creo que estamos inclusive trabajando más que nunca para volver con una banda renovada, un show renovado uh -huh. y uh -huh. reinventarse, ¿no? Sí. Como, como les pasó a todos la mitad en estos del tiempos. espectáculo, casi medio espectáculo, o sea, eh, de repertorio nuevo para ah, la gente bien. que nos sigue. Y para las amigas, los amigos nuevos que inauguramos, como ustedes en este caso, los esperamos. Por supuesto. Sí, por supuesto. Ustedes decían 20 años de trayectoria, y claro, cuando le empezamos a contar a los técnicos y demás y preparar este programa que venían los chicos de Algarroa dijeron: ¿En serio? O sea, Realmente todos los sí, conocían y estaban supuesto. muy entusiasmados. Decían: o Son grosos en serio esos, esos pibes mm. Qué bueno que vengan acá al programa. La verdad que estaban todos muy entusiasmados. Bueno, bueno y eso habla del camino recorrido, ¿no? Donde sí. me imagino que, bueno, como es el folclore y no bien festivalero, te lleva uh, a visitar tal. distintas provincias, conocer gente, culturas y, y demás. Les ha tocado estar, me imagino, en grandes escenarios muchos lugares por suerte lindo. Sí, desde los más humildes desde la uh -huh. casita más humilde hasta los escenarios más grandes como Cojín como ah, claro. bueno Festival de la Chaya la calle Angosta el mismo Festival Nacional de la Tonada que ustedes sí. tienen acá que Fosa es maravilloso eh, tenemos amigas también amigos en esos lugares hermosos y bueno volver a reencontrarnos con todos con todos con, todo, con, con esta, esta cuestión como vos decís del folclore uh -huh. dentro del folclore ¿no? el folclore de de visitar a las familias, amigas, de inaugurar, como te decía recién, amigos, amigos del, del viaje, de volver a... A encontrarnos en la camioneta todos juntos, las pruebas de sonido, uh -huh. los programas de televisión. Volver claro. eh, a ponerse en Los grupos, claro, ¿sí? ¿viste? Levantarse temprano, acostarse uh -huh. tarde. Uh -huh. esas, esas cuestiones que son tan lindas y que extrañamos muchísimo. Sí, y todas las anécdotas que se generan también, uh -huh. me imagino, el vínculo que se genera entre ustedes que se va afianzando en 20 años sí. y las anécdotas con el público también. Hermosas, hermosas. de Desde los más tímidos hasta los más chupados y <risa> exóticos. <risa> De empujar camioneta y de... Uf, no. <risa> no si quieren, si quieren ya ir arreglando para hacer un documental. Claro, <risa> un documental de anécdotas. Tiene que, que claro, ser un porque... documental. No, no. Y qué bonito que, que nuestra música y nuestras raíces sigan perpetuando ¿no? a lo largo del tiempo siempre eh, me gusta remarcar que cada vez veo más jóvenes que se acercan Uy, a esta música, sí. bueno, en el ballet querencia Criolla ¿Sí? veíamos niños chiquititos adolescentes sí, sí. de todas las edades también tenemos muchos intérpretes, cantautores de folclore aquí en Mendoza, jovencitos sí. y, y es muy lindo no que se sigan eh, como decía, perpetuando nuestras raíces y tradiciones a lo largo del tiempo y se siga contagiando ese espíritu tan bonito que tiene y muy folclore. bueno y, y, y, y digamos que mucha calidad uh -huh. sí tiene mucha calidad la, las personas. Propuestas, Los bailarines están como muy a mil, van como muy ahí con un estandarte ahí a la vanguardia y están siempre esto de reinventarse, ¿no? Ahí siempre eh, actualizándose, capacitándose y por ahí es, un, es, un, es una cuestión del folclore que está un poquito diezmada, ¿viste? Porque son por ahí, el, el, la peña está buenísima y el, uh -huh. y el espacio para el bailarín se lo hacen ellos, se lo buscan, ¿viste? Uh -huh. Y con capacitaciones, como te decía, con peñas, con... Eh, las empanadas para las botas Para el uh -huh. zapato, para el vestido Eso es genial También agradecerles a ellos que siempre nos acompañan Y te quiero, les quiero contar algo sí, la, claro. Es la primera vez que nosotros, los chuncanos de Algarroba, tenemos la venta de entrada online. ¡Ah! ¡Bien! pueden comprar online. Nos hemos llamado .com toda la vida y nunca usamos un .com. De la de la vida. Ella .com el pez y no está viendo nada. Ahora sale ahí, sale con olor a espinillo y a peperino, pero sale. Me encanta. ¿Cuál es la página? Entradaweb.com. Entrada, entrada web. web, muy bien. Bueno, sí. todos los es interesados como, ya están es a la muy venta. Top, eso no. Creo que sí, está muy la bien. Semana que viene. Viene. La semana que viene. La semana que viene, sí. perfecto. Sí. Es como un top entrada web. ¿Cómo? Topísimo, topísimo entrada <ríe> web. Están llegando nah, chicos, muy bien. <ríe> bien <ahí. ríe> bueno, la invitación entonces la semana que viene lanzan la venta eh, de estos tickets, vamos a decir, yes, <ríe> para verlos el 12 de junio en el Teatro Independencia y por supuesto también la invitación a pasar por sus redes sociales. mira acá tenemos el Instagram en pantalla para estar al tanto de todas las novedades, para seguir bien de cerquita. Esta, esta gira cuyana, volvemos de los chicos de Algarroba. ¿Nos toca cerrar con algo de música? Le pregunta el productor. Ah, no, vamos no, a Rosina. Excelente. Fíjate oh, que sí. somos, también se note que somos más veteranos que tenemos menos seguidores en Instagram que en Facebook. Claro. Ah, claro Facebook Bueno, pero a poco fuerte. va esa atracción eso y a poco link, se van subiendo Se van pasando Así que El LinkedIn tenemos <risa> menos No, <risa> no LinkedIn <risa> está, está <risa> LinkedIn el LinkedIn está todo LinkedIn al tope <risa> A top. más, de, Ay, más de viejo bien, <risa> Más de chuse cascoteada En cambio en Instagram Estamos, en estamos ya vamos, ya vamos, ya vamos a Vamos a con ese supuesto. Instagram entonces Chicos, gracias por su visita Un placer a Un honor tenido Haber compartido la música con ustedes Y que sea con todos los éxitos Esa gira que se viene Gracias, Un placer Bueno, se quedan a comer un locrito Me imagino Ya vamos Sí, después en sí. la Plaza Independencia también o no? Ustedes. Esta tarde tocamos. Esta tarde la tocan. Ah, chicos, nos por eso, sí, sí. Tocamos esta tarde en el cierre del festejo del, del Día de la Patria ah, en bien. la Plaza Independencia. Así que la familia, después del locrito, bien, se acercan a la, la plaza. plaza. ¿A, los chicos ¿A qué agarró. hora? 18 horas, ¿no? Sí. Sí. 18 horas. Bueno, el evento empieza abrigaditos y, y, y los ven a los chicos un ahí en la plaza. Conchaos. Y hay unos pastelitos, una sopa y pillas. Espectacular. Hay que darse una vueltita por ahí. ¡Qué lindo! Bueno, se quedan a comer el locro entonces con oh, nosotros un... porque...